Ilustrador posee una infinidad de pinceles Y es lo que vamos a hacer ahora en este momento en esta lección Vamos a cargar algunos de ellos En el panel de apariencia vamos a crear un relleno de cualquier color Puede ser este y en el trazo obviamente de cualquier color La idea es cargar aquí en el trazo los pinceles En el panel de pinceles en la parte inferior tenemos esta especie de librerías Damos un clic ahí nos vamos a quedar con los bordes y bordes decorativos, que son los que me interesa explicar en este momento porque cualquiera que yo aplique de ellos se van a cargar en las esquinas, en las partes interiores o en los bordes. Así que con un clic vamos explorando cada uno de los que tiene sin ningún problema esto simplemente es una maravilla, me encanta muchísimo estos pinceles porque puedes hacer locuras como las que estás viendo en este momento ahora si te cansa eso, simplemente recuerda que puedes invertir el relleno en la parte superior y ya puedes obtener este tipo de, de, de acabados ¿no? Uy, este me gustó bastante, bueno ahí tenemos cada uno de ellos simplemente vas a elegir el que más te guste Voy a probar cada uno de ellos. Los voy a cargar. Y me voy a quedar aquí ya prácticamente con los que están aquí. Perfecto. Entonces voy a cerrar este panel. Lo cierro. Y todos se han cargado aquí en mi panel de pinceles. Me voy a quedar con este que me gustó muchísimo. O con el de acá. Que también está una maravilla. Este de aquí que me fascina un montón. Voy a dar doble clic para editar y entender. Mira que en el siguiente ejercicio también vamos a hacer cosas impresionantes. Pero de todas maneras aquí voy a explicar la teoría. Es lo que te explicaba hace un ratito. Tengo cinco opciones para trabajar con este tipo de pincel. Tengo la parte de las esquinas exteriores. La parte superior exterior. Las esquinas interiores. La parte interior. Y los remates prácticamente. Pero estos tienen más opciones, estas opciones fueron mejoradas en la versión CS6 de Illustrator donde pudo mejorar la calidad de los remates. Voy a dar clic en OK, voy a aplicar los trazos, voy a cambiar de trazo, que viene a ser el que está aquí, voy a quitar el relleno para poder entender mucho mejor. Doble clic y ahora tenemos aquí, mira, con mayor relevancia, mejores acabados cada uno en las esquinas. ¿Qué son estos? Simplemente son objetos vectoriales, eso es decir, un rectángulo un, de un color, un círculo y cada uno de ellos. ¿no? Clic en OK, aplicamos a los trazos, aplicamos el relleno que lo podemos tener por ahí. Si no me gusta el relleno en la parte superior, lo voy a invertir para obtener mejores resultados. En conclusión, Ilustrador tiene muchísimas bibliotecas de pinceles que puedes valerte con cada uno de ellos pero el flujo de trabajo sigue siendo el mismo. Creamos una apariencia y la colocamos esto en los bordes. Y mira lo que hemos tenido. Realmente cosas impresionantes.